Estamos de retorno, 21 horas con 47 minutos. Está con nosotros César Dos Hueles, gerente de Mi Teleférico. Hablamos de aquello que, que esperamos, sin duda alguna, los paseños acá y es el Chucutapest 2019 pues, lanzamiento. Lo veremos ahí. Eh. Y bueno, César, qué lindas noticias, con gratas noticias. Bienvenido, buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, un saludo especial a toda la diestra de Avillala. Pues anoche vivimos un pedacito de lo que se va a vivir con la gran fiesta del Fest. Mm. Se hizo el lanzamiento, se presentó el nuevo logotipo, la nueva imagen de la, del festival, que ahora ya no va a ser un festival solamente paseño, sin objetivo nos hemos planteado que sea un festival boliviano. Entonces eh, hemos eh, planteado también cuáles van a ser las convocatorias de estos concursos que vamos a desarrollar a nivel nacional. Y se va a crear el Chucuta Fest Tour Bolivia, porque vamos a ir con diferentes actividades Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija, eh, perdón, eh, Tarija, Paposí, Sucre, Oruro y bueno, obviamente La Paz y el Alto. ¿no? Y si nos da la posibilidad, pues queremos llegar también al norte de, de, de Bolivia. Estamos en ese, en ese objetivo, pero ya está planificado el Chucuta Fest, Tour Bolivia, Tour Bolivia para que podamos llegar también a otros lugares. ¿Con qué concursos llegamos? ...digamos con el concurso uh -huh. de Hip Hop... Uh -huh. ...de Break Dance... ...de músicos emergentes... ...estos que no han tenido la oportunidad... jóvenes que no han tenido la oportunidad... ...de subirse a un escenario... ...y pues ahora tengan esa... ...es una esa convocatoria... Opción. ...es una convocatoria... Uh -huh. ...que al final... Va, ...va a centralizarse en el fe Fest... En ...el 12, 13 y 14 de julio... ...donde ya se hace la final... ...por ejemplo en el caso del Hip Hop... Uh -huh. el, ...los ganadores... ...de cada departamento... ...llegan aquí a tener la final nacional... ...y el ganador de acá se va a supremacía si se, se, se denomina para concursar por la región en la región es decir ya por varios países como representante boliviano en, en Lima si sale ganador de ahí pues va al mundial ¿no? es prácticamente como un campeonato que, y, y es como ese tipo de actividades pues tenemos el tema del project dance que el, la final va a ser en Argentina, en Buenos Aires y así sucesivamente pues hemos logrado conectar con diferentes actividades musicales para que la, eh, los que participen tengan no solamente la opción de participar a nivel nacional sino también puedan salir de nuestras fronteras. Es una convocatoria y de hecho ya eh, como, como se esperaba, yo decía por eso los paseños lo esperamos el Chocota Fest es, es, es esa integración no jóvenes eh, la, la, eh, los amigos están ahí esperando las convocatorias y el día B en realidad los horarios los escenarios eh, para esta versión está, están están creciendo mucho más. Es lo que nos ha animado a seguir creciendo, ¿no? porque uh -huh. empezamos en el 2016 uh -huh. con eh, tres escenarios en Irpavi y vemos que de verdad la gente lo disfruta, porque además tiene un concepto, ¿no? no es un festival donde se permita consumir bebidas alcohólicas. Entonces veíamos que la familia, los jóvenes, los niños iban uh -huh. allá y, y los papás inclusive los, los liberaban, porque se da un ambiente seguro para, para ellos. Luego que el 2017 ampliamos un escenario y vimos que la respuesta inclusive fue mayor, porque uh -huh. quizás el primer año dijeron, bueno, no sé qué va, qué va a pasar. Probaremos, ¿Será? El 2018, el año pasado, uh -huh. nos animamos a crecer más, ya pusimos seis escenarios uh -huh. y trajimos una agrupación internacional. Un día, seis escenarios, una agrupación internacional y tuvimos más de 130 mil personas en la estación central. Entonces ahí es que visualizamos que el proyecto este del Chucuta Fest debía convertirse en un festival boliviano, debía convertirse en el principal festival de, de Bolivia y además entrar en la agenda de, de la música a nivel internacional. Y nuestros escenarios convertirse en estos espacios de promoción de la música boliviana, de promoción de la cultura boliviana, pero también en la búsqueda y, y, y en otorgarle oportunidades a los artistas emergentes, aquellos que tienen mucho talento, porque no han tenido la oportunidad de subirse a un escenario y mostrar que efectivamente tienen talento. Entonces ahí planificamos algo totalmente diferente lo que va a suceder justamente este año porque este año el Chucuta Fest viene multiplicado por tres, así uh -huh. lo estamos diciendo básicamente eh, lo que antes era un día va a ser tres días ¿no? se mantienen los mismos seis escenarios durante los tres días estamos hablando de un escenario de rock, un escenario de hip hop escenario de música nacional, de música tropical, de música eh, electrónica y los emergentes Esos básicamente son los dos eh, escenarios que vamos a tener y en músicos internacionales ya no traemos solamente uno, sino vamos a traer tres agrupaciones internacionales. A los que les gusta el reggaetón vamos a tener a los alquilados, uh -huh. acá. Eh, a los que les gusta la música cumbia estamos trayendo a, a Rumbay y, a, y pues también como grupo estelar estamos trayendo a los auténticos de Esas eh, Esa va a ser, eh, digamos, las agrupaciones internacionales que nos van a deleitar durante los tres días. ¿Cómo estamos armando el, el line up? Pues uh -huh. tenemos grupos nacionales que ya están registrados, pero tenemos que lograr 150 agrupaciones nacionales. Por tanto, no está cerrado. Veíamos en las páginas, en, en nuestras redes sociales, y decían, ¿y por qué no han invitado a este grupo? ¿Y por qué no? Este otro grupo no está abierto totalmente y más bien estamos esperando que los grupos y los fans de los uh -huh. grupos nos sugieran ¿Quiénes deberían estar en el Chuputa Estas sugerencias se las hacen a través de nuestras redes sociales, de nuestra página. ¿Está abierto entonces y, para que puedan sugerirlas? Sí, profesor. sí, está abierto porque no está... ¿150 en este momento, artistas? 150 agrupaciones, agrupaciones. 450 50 artistas vamos ah. a tener. Porque son seis escenarios, los seis escenarios funcionan más o menos entre 11 horas por día en promedio. Entonces, eh, cuando llegamos a multiplicarlo por todo, estamos hablando de casi 460 horas ...de música continua... ¿no? ...entonces esto es, es muchísimo... ¿no? ...y hay que por supuesto llenarlos... ...para que podamos completar... ...en cada uno de, de los escenarios... ...si pusiéramos a todas las agrupaciones... ...en un solo escenario... ...estamos hablando de 10 10 de música continua... ¿no? Es, ...esa es la magnitud ...de chucuta Fest do, 2019... ...por tanto en este momento hemos hablado... ...de algunas sí. agrupaciones... ...más o menos habremos hablado de 20, 30 agrupaciones... ...que ya han confirmado su presencia en Chucuta, ...pero tenemos todavía... Un ...gran espacio principalmente quisiéramos que se apropien las, las agrupaciones musicales del interior del país porque ya las que tenemos acá las conocemos pero hay muchas agrupaciones que se quieren mostrar y, y esta es una convocatoria totalmente abierta para que podamos después definir quiénes van a ir en, en qué escenario y esto queremos hacerlo con la participación de, de, de quienes van a ...disfrutar y deleitarse de la música en el Chocotáfez. ¿no? Es que están de, haciendo el Chocotáfez pues, en tres días... ...lo que veíamos en un día lo están volviendo en tres días... ...12, 13, 14. 12, 13, 14 de, de eh, julio... Va a ser el evento principal del Chucuta Fest. Sin embargo, como te mencionaba, mm -hmm. vamos a tener varios conciertos en este Chucuta Fest Tour Bolivia en diferentes ciudades de, de, de nuestro país. ¿Y cómo se va a organizar aquello? También hay una logística para, para hacer este tour. Bueno, efectivamente, gracias a, lo, a los socios mm -hmm. que estamos eh, eh, pudiendo abarcar mucho más eh, en el evento, tenemos al Ministerio de Planificación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Comunicación. Es decir, en este caso, es una apuesta del Gobierno Nacional por promover la cultura y por promover la música y dar espacios a, a los músicos bolivianos para que se puedan mostrar. Estamos haciendo también una coordinación con eh, otros países para que puedan mandar sus representantes y ver que efectivamente en Bolivia tenemos un festival a nivel mundial, o sea como, como lo hay en otros, en otros países, en otras ciudades, pero principalmente en que hay muchísimo talento de, de nuestros músicos y que ojalá a través de esta eh, organización del Yucuta muchos de nuestros músicos puedan salir de las fronteras y representar a la tricolor boliviana en cualquier parte del mundo. Es eh, bien importante lo que están desarrollando. Y si nos ponemos a pensar, Mi Teleférico se convierte en un escenario de encuentros, ¿no? Eh, más allá de, del servicio que está prestando, eh, hemos visto varias actividades eh, que, que como Mi Teleférico están desarrollando eh, desde la Mega siembra por ejemplo, que se viene bueno, sí, día, mañana, mañana, mañana, mañana, segunda está... versión, ¿no? <ríe> Entre otras actividades, ¿no? Mañana va a ser una actividad muy bonita eh, porque nos planteamos un objetivo bastante mm. Creo que desafiante, no 100.000 árboles en una campaña. Es decir, desde octubre hasta abril, plantar 100.000 árboles en la ciudad de La Paz. Eh, el presidente Evo Morales inició la campaña, plantó el arbolito número uno y de ahí hemos empezado a coordinar con las organizaciones eh, sociales, con las juntas de vecinos. Y eh, estamos alrededor, llegando casi a los 50.000 árboles, por ahí hemos sobrepasado sobre uh -huh. los 50.000 árboles, pero nos falta muy poco tiempo. Entonces hicimos algunas gestiones con el gobierno municipal de La Paz para que nos puedan dar eh, espacios donde sembrar. Sin embargo, recién nos ha llegado una autorización, ya no nos da tiempo para poder eh, hacer una planificación al respecto. Como no teníamos el espacio, entonces empezamos a coordinar con las juntas de vecinos y recibimos pero, una gran cantidad de solicitud de arbolitos para sus barrios ¿Directamente de los vecinos? De los vecinos, mm. directamente, porque hay mucho, mucho mm. interés de poder ...mejorar sus barrios, no su plaza, poniéndole arbolitos, los, las áreas verdes... ...hay muchas áreas que no tienen ni un árbol, ¿no? y, y, pa, eh, parecen espacios desérticos... ...entonces claro, los, lo, los vecinos han asumido ese compromiso... ...con el medio ambiente, con su ciudad, con su barrio... ...y pues nos han solicitado, entonces tenemos así una gran cantidad... ...¿cómo podíamos llegar a todos los barrios? Eh, era, ...era la pregunta, pues en, con, en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente... El día de mañana 20 camiones cargados de arbolitos salen en la gran caravana Sembrando Futuro, así le hemos denominado. Vamos a dar una vuelta por diferentes partes, por los barrios que nos han solicitado estos arbolitos y entregaremos el día de mañana en la caravana 40.000 árboles más. Y quedan 10.000 árboles en la estación de Irpavi. ...justamente para llegar a esta, a esta meta de 100.000 mil ...desde ahí estaremos distribuyendo... ...continuaremos con la siembra... ...y pretendemos el 22 de abril... ...el día de la madre tierra... ...concluir y ponerle a un arbolito... ...pues el número 100.000 árboles más... ...para nuestra ciudad de La Paz... ...eso es lo que va a ocurrir el día de mañana... ...20 camiones, una caravana y otros vehículos... ...mucha gente, un despliegue muy importante... ...que se está desarrollando... ...inclusive con el apoyo de la policía boliviana... ...y las fuerzas armadas... ...vamos a llegar mañana a muchísimos barrios que van a recibir los arbolitos para continuar con este objetivo de cumplir con los 100.000 arbolitos para nuestras ciudades de la Paz y la paz. Qué linda esa actividad. ¿Puede participar la familia? ¿Está con sí. abierta? ¿Dónde empiezan? Por favor, restaremos. Empecé, de qué hora. Empezamos en el a las ya. 9 de la mañana, sale ya la caravana. Es decir, ya los vehículos están cargados, el día de hoy Bien. se ha hecho ese trabajo, están con todos los favoritos encima y salimos a las 9 de la mañana desde la estación de Pavi, de la línea verde y de ahí se distribuye en tres sectores, la línea roja, la hemos llamado así, es la que sube inclusive hasta, el, hasta la zona de la periférica, la amarilla que pasa por Obrajes, eh, Sabuncoma llega hasta la zona de Cotahuma, y la verde que se queda en la zona sur, que va a estar por la zona de Coani, de Achumani, llega hasta Cotacota, Pampajas. Entonces, hemos hecho esa distribución para que, a través de este sistema logístico, podamos llegar de manera más eficiente a, todo, a todos los barrios. Esperamos que hasta pasado mediodía, una, dos de la tarde máximo, lo vemos cumplido con todo el recorrido y entregado los arbolitos a, a nuestros vecinos que sabemos que están esperando y que el día de mañana va a ser algo así como un día festivo porque... Obviamente recibir arbolitos y, y llevarlos a, a su comunidad, plantarlos, eh, genera un ambiente festivo entre todos los, to, todos los vecinos. Ahí participan los niños, los jóvenes, personas de la tercera edad plantando su arbolito, pensando también que hay, hay cosas que hacer en la vida y una de esas cosas es plantar un árbol. Entonces, hemos visto esta dinámica muy, muy interesante, eh, principalmente cuando la familia se reúne alrededor de, de un arbolito. Hemos visto que inclusive le ponen el nombre del niño de alguna, de algún pariente, uh -huh. pues si hay un compromiso por el cuidado de los arbolitos en nuestra ciudad. Es interesante. Y bueno, el día de mañana ya viene. Eh, ...se suman también pues a esta campaña y lo debemos hacer todos, ¿no? Debemos... Además yo oí yo, yo algo, les decían, es un compromiso también de poder cuidarlo... ...porque no es, no es tenerlos, es adoptar prácticamente, ¿no? Eh, eh, se trata de una adopción de, mm. del arbolito porque ya en una experiencia anterior... El año, ...el año pasado, sembramos los árboles, los dejamos ahí... ...y muchos de ellos no lograron sobrevivir... ...y eso ocurrió porque no hubo el compromiso, mm. por lo menos no conectamos... ...con nuestros vecinos para que haya el compromiso de cuidar los arbolitos... En cambio, este, este año, lo primero que hemos hecho es generar el compromiso de los vecinos y ahora vamos a llegar con unos arbolitos y creemos que sí, muchos de estos árboles van a subsistir, nos van a dar color, mejor eh, calidad del aire y obviamente van a contribuir para la calidad de vida de todos los ciudadanos. Nos pasamos de tema, sí. <risa> pero porque es importante y además tiene que conocerlo y es el día de mañana. Voy a volver al primer tema eh, porque... Nos compromete porque nos gusta, de verdad, yo, yo, yo le decía, eh, César, eh, nos gustó mucho eh, la convocatoria que han tenido solo en el lanzamiento y nos imaginamos esto multiplicado por uh, 100, creo, en, en el sentido de lo que significa y cómo se ha consolidado Yucatán Reyes. Además hace que, que, que nos identifiquemos porque estamos vinculados también a la cultura, a las expresiones artísticas y ese es el escenario que por lo menos siento que ustedes están logrando convocar en los diferentes géneros musicales, por ejemplo, ¿no? Sí, eh, ayer hemos vivido una, una fiesta impresionante, no esperábamos tener tanta convocatoria y nos faltó espacio eh, y, vi, y vivimos... Algo creo que impresionante, en el momento que se anunciaban los músicos que iban a estar nacionales o internacionales, había mucha eh, alegría, algarabía de parte de los asistentes y bueno, ya se estaban organizando, festejando de manera anticipada lo que va a ser justamente el Chucuta Fest. Eh, lo, tú lo decías, multiplicado por 100, exactamente eso, porque contando la cantidad de agrupaciones que vamos a tener eh, durante el Chucuta Fest, estamos hablando de que ayer se ha mostrado el 1%. Es lo que va a ser justamente el, el evento en el 12, 13 y 14 de julio. Nos queda esperar, estar atentos a las convocatorias, a toda la participación de, de las actividades que tiene y nosotros también comprometidos como parte de los medios, canal oficial también y estamos junto al Chucuta Pérez. No, Agradecidos, agradecidos por la confianza que hemos tenido de, de Avialala, de ser nuestro canal oficial del de Chucuta Pérez. Ya estamos intentando organizar una, una serie de cosas, seguramente en la coordinación que tengamos surgirán muchas otras propuestas para que haya la participación principal principalmente de quienes van a disfrutar de todo, de todo el festival, así que Aviala es parte del Chucuta Fest y sabemos que juntos vamos a poder promocionarlo de mejor manera y llegar a nivel nacional para que toda la gente lo sienta, para todos los bolivianos lo sintamos como nuestro festival. Y les vamos a esperar, estamos atentos a, a todas las actividades que se vienen. Muchísimas gracias César, por habernos acompañado, bien. bienvenido siempre. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, un saludo especial a toda la audiencia. Vamos a una pausa en instantes, retornamos.